No sé qué, Ahí alcanzó medio a ver una esfera que pega con tu piedra. ¿eh? Sí, hay una. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos bienvenido a un nuevo video. video El día de hoy se me ocurrió, bueno, se nos ocurrió a los dos Pues decorar nuestra bicicleta Algo navideño, porque ya estamos en fiesta Vamos Mario. a hacer una bicicleta, bici árbol no. Una, bis, una bi bici, una bici, navi no bici No sabemos, pero Es, es, es, es la primera vez, fíjate Raro, navideño, hay, no hay. Hay. Pues vamos a decorar nuestra bicicleta A lo que es navidad, Mario Exacto, Navideña. y como pueden ver, aquí está el scratch Ahí compramos el día de ayer Así que Mario, ¿qué te parece si vamos a comprar el scratch? Oh, que vean cómo compramos el scratch. Así que vamos allá. ¿Como cuántos metros, no Mario? No yo pienso que unos y no cares, sé ¿Cómo dos se metros, llama esto? Es, sí. Se llama escarcha, ¿no? ¿Qué, Pero, que sí. ¿qué color te parecería bien? No, ¿De okay. este por pues, Hay varios, no o sé. O de este como pino, o de este como nieve, y o mienta. rojo. Es que fíjate, estos no me... para Navidad, para hacer Navidad, estos no, no me agradan mucho. También puede ser este. Oh, como te digo? Verde, yo siento que verde Con verde. nieve, Se ¿no? Se ve más chido, verde con nieve Mira, aquí también hay nomás Sí, nomás que no, que no sí. creo que las podemos poner en la bicicleta No, Mario. ocuparíamos inalámbrica ¿No tiene luz inalámbrica? ¿De pila? ¿De, ¿De pila? ¿No? no, no, ahí estoy no, de esas, es que... Pero de pila Pero no creo que... Oh, pero no creo que haya Es muy difícil aquí conseguir en Puerto Vallarta sí. Pues bien, vamos vámonos Ahora sí, vamos a empezar a decorar la bici Sí, vamos a decorar la bici Primero el Scratch El Scratch, no, Mario Se llama... Escarcha, Escarcha. El scratch es el de... Sí, ya se descarcha. Primero pues vamos a poner la escarcha, nomás que no sé cómo. Te voy a dejar a ti que tú hagas la tarea, yo no sé. Y ya yo pongo nomás las esferas. Aunque faltan las luces, Mario, porque también les vamos a poner unas luces que tú conseguiste. No sé cómo empezar. Nomás, sí, igual ahí amárralo. Nomás es que aquí yo pienso que sí. Sí, ahí sí. También estaría chido decorar carros, pero... Exacto. Pero, pero no, no tenemos carros, la Si sabes decorar. No, no me sé lo decorar. Me lo demostraste en el arbolito de Navidad el año pasado. Ahí. Sí, para que vayan a ver ese video Los que no lo han visto sí. O los que sí lo vieron vuélvanlo a ver Ya quedó La primera parte la Vamos primera a ver parte. si queda o sea, Ahí va más o menos Ahí va más o menos O sea Fíjate, No, sí no para. Gran cosa. A ver Mario ¿Puede girar o no? ¿Sí gira? Sí, güey sí, Es que no No le pusimos realmente En la llanta Ni nada de eso Porque pues, oh. Sí, sí de gira, sí, sí, sí, sí, sí, sí. se ve chido. Entonces vamos a continuar con las luces, ¿ah? ¿eh? Hay que continuar, Mario. Con las luces que también vas a ser ¿Quieres que le dejemos armando las luces? O cuando ya estén. No, pues trae las luces primero. Okay. Bueno, aquí ya están las luces, Paul oh. Ten. Como puedes ver, está el panel solar. Están muy delgaditas. Si las trozo, no es mi culpa. No, no, por eso no las vamos a poner en, en la llanta. Lo primero va a ser extenderlas. Las voy a extender para, para saber más o menos sí, claro. cuánta distancia tiene y sí. que no nos vaya a sobrar. Sí, son muchos. La, la voy a extender alrededor de toda la bicicleta, como que si fuera una danza. Aquí puede ir. Sí. Así. Parado. Uh -huh. Ok. O acostado, como sea. Pero vamos a amarrarlo con algo. Entonces, y con hilo no ya creo que, que está amarrado, aguante. vamos a empezar a poner las lucecitas. Sí, ahorita. exacto. Va a ser lo más complicado. Así ahorita que vamos, volvemos. volvemos Después de dos horas armando esto aquí, tratando de amarrar este. Está un poquito ya. flojo, pero. Sí, pero no, no se cae. Está viendo <risa> Espero no se caiga. No, no crean. Y pues ahora sí llegó el momento de acomodar las lucecitas. Uh -huh. Vamos a ver. Son color blanca las luces, ¿verdad? Ámbar, ¿no? O ah, sea, como ámbar. Por, bueno, no sé. Ustedes las van a ver en la noche. La neta, ahorita no se alcanzan a ver. Sí, no. Día. Ahorita en el día no. Las vamos a aprender cuando ya oscurezca un poquito más. Ajá, exacto. Y ahorita lo que vamos a hacer es, pues vamos a ver cómo enredarla. <risa> <risa> Ajá, Bien. <risa> Ajá. Navideña. <risa> <risa> wow. Por fin pudimos, Mario. Ya Ahí está, mira, no, si pueden buena. ver, ya no se ven ahorita las lucecitas, pero acabamos de descubrir algo. Sí, exacto. Tenemos que tapar el sensor de esta para que para prendan. Además, es que mira, Mario, vamos a mostrarles... Aquí, mira, ¿eh? Tiene que estar en total oscuridad pero ya prende Para que las lucecitas No sé si alcanzan a ver todas las lucecitas No, no se alcanzan a ver bien Pero son como ambas Son como ambas Tan bonitas De la noche sí se van a ver Sí Es que son luces... ¿Cómo se llaman? Solares Solares por eso No, no, no contaminamos el medio ambiente Exacto Es conforme a todo, Mario Y ahorita vamos... Sí, sí Y Ahorita vamos a pasar a colocar algunas esferitas ahí Que tenemos, ¿eh? Exacto Esas esferas... Verdes. Las voy a poner, Mario, pues asegurando que no se caigan sí. porque se pueden caer. Y pues, Paul, ahora sí vamos a pasar a poner las esferas. ¡Oh! Creo que no, no debía haber hecho eso. Se <ríe> ganaron todas, <ríe> maldita sea. Bien, Paul, ahora sí Después de... Es que fíjate, Mario Tardamos porque estábamos viendo una solución Para poderlas amarrar a la bici Y que duraran, que aguantaran esto Sí, las engoloteadas, <risa> exacto Y pues lo que hicimos es ponerle un pedacito de... hilaza laza de ¿Ah? Y pues... De si todos modos en la noche no se ve lo blanco Sí tardamos, ¿verdad? Sí, ¿sí? tardamos. sí tardamos Sí, exacto Sí resultó eh. mi idea sí Y ahorita... Oh, oh, <risa> así probablemente no se van a caer Pero detrás de Mario le estoy dando así Está sacándole <risa> sí, Pepe, puede salir volando una esfera <risa> vamos a empezar a decorarla Mario pues lo que son las esferas lo tradicional lo que vamos a hacer es ponerlas al azar ¿Son para 15? que no parezca que estamos ordenadamente sino así ah, al azar así. al azar Quedó con las esferas, ¿no? Ah, después de tanto. Fíjate, batallamos poquito. La calamos. A ver, dale una vuelta aquí afuera, nomás para, a ver, para vamos. mostrarle. Quiero que oscurezca para ahora sí mostrarlo con lucecita. Ay, me caigo. Ahí está, se ve. Ah, para dudas, su árbol. Nomás que fíjate que se bajaron las llantas, ¿eh? Estás bien pesado, ¿eh? ¿Estoy pesado? Te de peso. Órale. Ya es no que la, la Navidad, es Diciembre, más que nada, no es la Navidad. se aguanta la velocidad. ¿Sí? Sí. Mira, estamos haciendo pruebas para ver si no se sé queden una esfera. Ahí alcanzó medio. A ver, una esfera que pega con tu piedra. ¿eh? Sí, hay una. Sí, ahorita vamos a esperar que oscurezca y ya les vamos a grabar cómo, cómo se ve en la oscuridad. Sí, exacto. Sí, pues, <risa> Ese fue nuestro resultado de todos modos. <risa> Ya es de noche Mira wow. Ya se sí. la, la voy a cambiar de color Para que vean ¿eh? sí, no. ah, mira. Lo más que ahorita Las voy a poner parpadeando Ajá. A ver Ahí está, Ahí está. Wow. La Hoy... sí navideña Sí, ahora sí Le pusimos esferas verdes el, La escarcha Y Y, ¿Y si avanza Mario Sí, sí puede avanzar Exacto Y no hay problema O sea, se puede rodar extremadamente, Se puede decir O sea que le des con todo y no sí, se cae porque no, mira sí, las, las, las amarramos para eso sí, las amarramos bien incluso le hicimos hasta tres 4 nudos y luego Mario le puso sí, este Sí, le puse el último muñito para que sea pues navideño relacionado a lo que es la Navidad así Entonces, que vamos chido. al recorrido Mario Vámonos. Decidimos adornar otra cosa que no fuera lo tradicional, Mario. Que no fuera un árbol. Exacto. Que no una bicicleta. Y sí, pues, Mario, esperemos que les haya gustado el video. Y dejen su like. Suscríbanse. Activan la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, que va a aparecer por aquí. Exacto, Mario. Y también vayan a seguirnos a Instagram y a TikTok. Que ahí estaremos subiendo varios TikToks para que vayan ahí, Mario. Y, y pues, shows, ¿no? paul. compartan el video. Exacto. Así que, ni fa. Hasta la próxima. Esperemos que les haya gustado. comparte el video y comenta.